Buenas, amigos. Les habla Alberto Franceschi. Aquí estamos, en otro programa, cuarto programa de la serie que hemos comenzado a principios de año, sobre las ideas para un nuevo Estado. Ya, el propio título es un programa, digo, es un programa en el sentido de, es toda una perspectiva que planteamos. Se trata de discutir las ideas y conceptos, instituciones, eh, digamos, estrategias, tácticas, diagnósticos y pronósticos sobre cómo existimos, qué papel cumplimos en la reconstrucción del Estado venezolano. Y es hora de ir. Eh, profundizando a, a nivel de cada aspecto de ese estado, cómo vamos a hacer frente a la coyuntura que se está desarrollando frente a nuestros ojos de derrumbe, de hecatombe, de debacle del estado actual del chavismo madurismo, del chavismo castrismo, que ha operado en Venezuela desde 1999. Solo que en el curso de los últimos dos, tres años, hemos corregido... Eh, no para mejorar, para empeorar lo que pensamos sobre este Estado, es que se ha hecho también un Estado mudista, es decir, un Estado de la mud con el chavismo, porque es su cómplice necesario, es su cómplice absolutamente indispensable para montar las tramoyas electorales que dan, eh, digamos, seguimiento, justificación, perspectiva, expectativas a la población venezolana. Y entonces tenemos allí una situación nueva, caracterizada porque es inconcebible, es inconcebible que este Estado se mantenga en pie sin la colaboración estricta, evidente, eh, digamos más que, más que necesaria de la llamada mesa de unidad democrática y la, y la dejamos así, para no eh, ir una y otra vez a los cambios de nomenclatura, a los cambios de título, de denominaciones de esta eh, mesa de unidad democrática. <coughs> que si el 4G, que el 5G, que el Frente Amplio, es la misma gente, es el mismo, es el mismo, eh, digamos, perro sarnoso con distintos collares y los maltrato de esa manera, porque mire, algo, con algo tienen que pagar de ser los cómplices de esta hecatombe nacional que ha significado el chavismo. A ver, ¿les parece poco que estemos al borde de perder la nación también? De que Venezuela, la que existe como república separada de la Gran Colombia y de, por supuesto, del reino de España, a partir de 1810 y sobre todo de 1830, siglo y ya dos siglos, perdón, este, se está cumpliendo... Este año se cumplió el año pasado, mil, eh, 2021, eh, el, los dos siglos de la batalla de Carabobo, ya dos siglos y diez, once años de la declaración de independencia. Y bien, esperaremos hasta el año 30, hasta el 2030, para celebrar los dos siglos de la separación de la Gran Colombia y el surgimiento como república eh, separada de la Gran Colombia. Ojo que existimos como Venezuela desde los tiempos de la corona española, cuando éramos Capitanía General de Venezuela y teníamos instituciones propias replicadas de la península de que constituíamos un territorio aparte y con administración específica en este territorio que, bueno, Inglaterra lo amputó cogiéndose la, guayana, eh, la llamada Guayana Esequiba este, que es nuestro territorio de 150.000 kilómetros cuadrados y pareciera que la indolencia de los gobernantes del pasado y la alcahuetería de Chávez con el castrismo hizo viable, hizo posible que eh, se plantee si no perdimos definitivamente ese territorio. Lo cierto es que sigue siendo Inglaterra la principal responsable de esa amputación del territorio nacional. Sigue siendo Inglaterra la que usurpa el control territorial de esa parte de Venezuela, igual que este Belice contra Guatemala o igual a las Islas Malvinas contra Argentina. Y bien, esa, eh, digamos, anomalía histórica nos viene acompañando desde la fundación misma de la República y lo que hicieron los distintos protocolos diplomáticos, etc., fue darle largas indefinidas a un asunto que debería ser urgente para los venezolanos la recuperación plena de todo su territorio. Esto ya tiene mucho que ver con uno de los temas que iremos desarrollando en, en estos conversatorios, que es la geopolítica y la, la dialéctica de imperios que nos impuso esa realidad de un territorio amputado y que puede reservarnos nuevas y futuras desgracias nacionales si continúa este proceso de desquiciamiento y de borrado del estado venezolano, porque un estado que multiplica sus fracturas internas y genera un control, territorial, un control territorial directo por parte de toda clase de bandas y de bandas armadas extranjeras y de gobiernos y sus ejércitos de otras naciones termina por ser un estado descuartizado. Y en ese proceso estamos, un estado que pierde su integridad territorial que queda al garete de las presiones y apetencias surgidas de los imperios, de los países vecinos, de las trifulcas de los países vecinos, y van haciendo de nuestro territorio una, una zona de nadie. Venezuela ha combinado de una manera muy peculiar lo que son las pérdidas internas de control interno porque carecemos de una política de orden público, porque nuestras Fuerzas Armadas y policiales perdieron toda su naturaleza y se dedicaron sencillamente a robar, saquear y matraquear a los venezolanos. Y de la parte externa, desde nuestra frontera, se penetra también con fuerzas extranjeras. Llamadas por el propio gobierno chavista, como es las Fuerzas Armadas Cubanas, bajo control del Partido Totalitario Comunista Cubano y el alto mando de la escud iraní, del ejército iraní y su guardia republicana bajo el comando de los ayatolas, de los curas estos siniestros de Irán. Y bien, pero no solo eso, tenemos también territorios ya perdidos de amplia, de amplia gama, de amplio, de amplio territorio con la FARC y el ddm las guerrillas colombianas, a las que se suman las disidencias de la guerrilla colombiana, como el caso de la gente esta del gentil Duarte en el estado Apure, que ya controla medio estado Apure. Eh, la frontera occidental en realidad está toda perdida. Y han penetrado por el Orinoco, hasta por el Meta y por el Arauca y por el Orinoco, hasta hacerse de un control en puestos clave. Pero no son puestos fronterizos, ya están en Barrancas sí, y frente a San Félix, frente a Puerto Ordaz, en, esa, en ese enclave de poblacional importante que es Barranca del Orinoco, uno de los primeros pueblos de la época, que viene de la época colonial, pues desde ahí que se controla el tráfico del Orinoco, está en posesión de las bandas de las fuerzas eh, colombianas, armadas colombianas, de origen estrictamente delictivo y de, bueno, de presencia guerrillera, imagínense ustedes. ¿Y el, quién es responsable de esto? Bueno, el señor Chávez, el señor Chávez que delegó el control de nuestras fronteras en unas fuerzas armadas hipercorruptas, en las, eh, llama?, guerrillas de la FARC y el LN colombiano, y eso lo ratificó Maduro, con amplias garantías para la penetración iraní. La penetración rusa viene también de Chávez, y este tenemos, y la China también, resultados, ya no sabemos a quién pertenecemos. Eso, mis amigos, para un Estado de un país soberano, de una nación soberana, es la antesala de su desaparición, la antesala de su liquidación histórica como territorio autónomo. Y bien, las ideas para un Estado nuevo en Venezuela que implique la liquidación de esta política absolutamente nefasta de destrucción nacional, que significó el chavismo-madurismo, la destrucción de estos posicionamientos diplomáticos, militares, estratégicos, de potencias continentales y extracontinentales, porque Cuba es de por aquí cerca, pero Cuba a su vez agencia los intereses rusos y agencia los intereses de este, todo lo que signifique la, la vigilancia de nuestra riqueza por parte de esa malévola dictadura del Partido Comunista Cubano para tratar de, de alguna manera, seguirnos chuleando. Porque Cuba es un Estado chulo. El Estado cubano castrista es un Estado de reznable, de saqueo de todo aquel que se asocia a sus banderas ideológicas. Y nosotros no solo estamos asociados, estamos subordinados al Partido Comunista Cubano. Y bien, así nos va. Hemos aquí, en 1921, cumpliendo un siglo, 2021, dos siglos de nuestra independencia y de nuestra batalla de independencia y totalmente bajo el control de lo que es entonces este territorio de bandas y de posesiones Políticas, militares, delincuentes, diplomáticas, lo que quieran. Sobre todo las riquezas nuestras que son absolutamente saqueadas por todos estos factores externos. Y bien, mis amigos, una cuestión central de nuestra nueva, eh, de nuestro nuevo eh, Estado venezolano es ver cómo se expulsan todas estas fuerzas y reconstituir la República de Venezuela para, en soberanía, resolver cuál es nuestra política exterior. ¿Qué es lo que define nuestra capa cortical? Como hemos muchas veces dictaminado, el Estado que tiene, digamos, en específico, son las tres grandes capas que lo constituyen, la capa basal de su población, la economía, su moneda, este, su industria, su agricultura, su ganadería, la capa conjuntiva, que son las instituciones que ha ido creando la población para administrarse en sus en su relaciones comerciales, en sus patrones culturales, en su orientación educativa, todo un aparato escolar, desde la primaria, desde el preescolar hasta los posgrados de universidad, esa capa cortical de la educación nacional, del de aparato sanitario, con todas las instancias de la administración de salud, este, todo lo que signifiquen las instituciones de la convivencia entre los venezolanos, las juntas de vecinos, los consejos municipales, las alcaldías, los estados, todo lo que signifiquen las instituciones políticas del Estado venezolano eh, administrados a partir de unas supuestas elecciones que han desnaturalizado su, su naturaleza, valga la redundancia, pero que se mantienen como ficción por lo menos de la convivencia pacífica de los habitantes dentro de esas instituciones del Estado. Esa es en la capa conjuntiva. Este, incluye, por supuesto, al gobierno municipal, regional, este, nacional. Incluye a sus fuerzas, eh, digamos, eh, que, que administran civilmente el país. Y ya cuando se trata de la administración armada de ese mismo territorio, nos estamos refiriendo a la capa de protección, ya no solo lo cortical, ya no solo, perdón, lo basal y lo conjuntivo, sino lo cortical del Estado. La, las fuerzas armadas y policiales, la diplomacia, las relaciones diplomáticas internacionales, eso se corresponde a la capa cortical. Ahora, díganme ustedes, si hemos perdido la economía que la han reventado, incluyendo su propia moneda, incluyendo 7 millones de habitantes, esa es capa basal, nuestra propia población. Si el campo y está desolado y los ganaderos y agricultores fueron echados por el AMPA y por la ruina, me dirán ustedes qué hacemos con un Estado que en su capa conjuntiva ha ido perdiendo todas y cada una de las funciones municipales, regionales y nacionales, de los ministerios, del aparato educativo, del aparato, del aparato sanitario, de sus fuerzas culturales, de su de sus costumbres y hábitos institucionalizados. ¿Qué es lo que queda? Queda entonces la capa cortical, diría mucho, la protección de Z. Pues no, si la Guardia Nacional este, es la única fuerza armada que queda en pie porque las otras tres o cuatro están liquidadas en su número efectivo. Bueno, todavía podemos decir que hay capa cortical de, de, de existencia, no de defensa, de existencia del Estado Nacional porque esa Guardia Nacional tiene unos 50.000 hombres todavía funcionando. Pero, ¿de qué manera funcionan? El grueso de esa Guardia son factores absolutamente lumpenizados, es decir, factores ligados a la delincuencia, al control de la población mediante toda clase de coimas y de impuestos propios de cada jefezuelo, de cada jefecillo de la Guardia. Este, qué bueno, colabora en esto de andar esquilmando a los ciudadanos mediante toda clase de impuestos directos de ellos y que van a sus a su propios bolsillos. Y es esa Guardia Nacional con la, el resto de las Fuerzas Armadas la que ha constituido una especie de saqueo y misericordia de la población. Así es como lo están oyendo. Y esa capa cortical entonces no está coadyuvando la defensa de los habitantes de este país en, una, en un estado realmente existente. Está administrando un caos, un caos y una pérdida completa de soberanía en la frontera. Esas fuerzas armadas están al servicio de esos aparatos siniestros del Partido Comunista Cubano y de las propias instituciones del Estado chavista delincuente que han implicado que los venezolanos no tengamos un territorio bajo nuestro control, sino una tierra de nadie, bajo administración de toda clase de mafias y de delincuencias organizadas, o no. De desorden, hasta en la delincuencia hay desorden, porque se disputan día a día todos los territorios. Bien, amigos. Algún amigo voy a ver de vez en cuando los comentarios, dice... Vamos al revocatorio fin de la historia, dice Rosaura Castro. Sí, usted cree que un revocatorio organizado por los que han organizado políticamente esta destrucción nacional en los últimos 21 años, ¿usted cree que ese revocatorio sería la gran solución? No será parte del mismo paisaje de expropiación de todo tipo de instituciones que se ha hecho los venezolanos y la institución supuestamente de gran base constitucional es apenas una oportunidad para remozar las mismas promesas marxistas y las mismas estafas que nos han hecho a lo largo de 21 años? Yo no creo en el tal revocatorio para ser estrictamente sincero. Ojo que puede haber un accidente un accidente, que convoquen ese tal revocatorio y que ellos se constituyen la oportunidad de reajuste interno en este, entre estas capas de opositores y, y gente de gobierno que resuelven dejar ganar la oposición. ¿Usted cree que el gobierno de Maduro se deje ganar para andar entonces en un plan de transición a una nueva modalidad del Estado chavista? Vaya usted a saber. Sería una gran novedad, pero si lo hiciera... No lo descartemos. así tengo un 1% de probabilidades, ese recambio, estaríamos ante una situación efectivamente nueva que habría que abordar. ¿Sobre qué modalidad existiría este nuevo Estado donde los chavistas son desplazados? Es una vaina rara, ¿no? Bien, yo opino que eso es inviable, que este Estado termina cuando sea expulsado a piedra, plomo y candela. No hay otra. Por más que evitemos esa circunstancia, esa circunstancia se prepara en las profundidades del tejido social y en la hecatombe institucional que hemos ya enunciado. Pues bien, ¿y cómo termina entonces? Esto termina mal, termina en esa termina en una fractura armada de unos contra otros. Una de las hipótesis que hay que manejar es que los chavistas se maten a tiros entre ellos. Hablo de la clase política dominante del chavismo en las instituciones de las Fuerzas Armadas, de las policías y de las, eh, digamos, defensas allí, autodefensas delincuentes de cada uno, o sus colectivos, etc. Se dice que todo el revocatorio está impulsado por el señor eh, Ramírez, Rafael Ramírez, el ex -sar de PDVSA y dueño de una de las más grandes fortunas de América. Al parecer, el señor eh, Ramírez, eh, impulsaría ese revocatorio con sus atláteres. Pues. Y en los atláteres está toda la, toda la mud que sirve a ese mismo propósito, que todos se emparrandarían por la tal, el tal revocatorio. Pues bien, ¿Y ¿qué podemos esperar? ¿Que Maduro acepte y Sí, ¿ustedes creen? Bien, yo no voy a andar aquí de arúspice, de brujo. Yo me limito a comentar lo que es evidente de lo que podemos dar fe en los hechos. Para nosotros lo que cuenta es lo realmente existente. Pues bien, pronósticos no nos interesan, este, salvo el que, el, que, el que hace a la existencia misma de la República. El pronóstico de que esto, por ejemplo, va a terminar en un caos mucho mayor del que ya conocimos. Pronosticamos que se iba a acabar el Bolívar y lamentablemente fue cierto pronosticamos que la mud eh, juzgaría sus actos a partir de lo que le convenga al chavismo. Hasta ahora ha sido absolutamente leal al chavismo, hasta en la presidencia itinerante allí en las calles de Caracas, a veces, del señor Guaidó. Ese es un engendro, esa institucionalidad, que solo la creerá Biden. También le metieron esa cova a, a, a Trump. Yo hasta el nuevo aviso querría, quería creer que el señor Trump iba a tomar en serio que existía un presidente provisional o oh, perdón interino de una república que había dejado de existir. Pero como hablaba él de hasta usar la fuerza al lado de Colombia, al lado de otras naciones para imponer la reconstitución del Estado venezolano, pues había que pensar, ojalá esa hipótesis se dé. Y entonces construyan un Estado en base a la presidencia supuestamente legítima de Guaidó. Si lo fue, dejó de serlo. Yo no voy a entrar en estas discusiones de leguleyo. Para mí, esa institución, esa institución de la Asamblea Nacional en fuga, porque se fugaron la, la gran mayoría. Uno porque le dan los pescozones y la gran mayoría porque se pasó al bando del gobierno discretamente para la platita que recibía del bajo, en los bajos fondos del chavismo. ¿Cuántos diputados quedan? Es más, ya terminaron su mandato en enero pasado, en el principio de enero. Pues no, ellos dicen que siguen, hasta nuevo aviso. A Biden. Entonces esto se complica. Ya lo que había por derecho este, de, de jure, porque jurídicamente la Asamblea Nacional los había constituido los había dado derecho de legitimidad ahora quedó es de facto el itinerante el itinerante eh, eh, cómo se llama el itinerante, itine, el itinerante guaidó del interinato de guaidó queda entonces al garete porque la mud está en fuga la fuerza política constituyente de esa asamblea nacional están en fuga y apenas se constituyen Accidental y fantasmalmente, a través de recursos tales como una, un, ¿cómo se llama esto? Un tribunal supremo en el exilio. ¿Sí? ¿Ha podido juzgar algo ese tribunal supremo? ¿Puede representarnos ese tribunal supremo? ¿A quién mandó preso o a quién liberó ese máximo tribunal de la república? Amigos, un gobierno y un tribunal supremo que no tengan capacidad de poner preso ni a un borrachito en Venezuela y que no puedan liberar ni siquiera al, al más, digamos, ilegal de los presos porque debería ser liberado por el cúmulo de ilegalidades que le mantienen tras los barrotes. Ese es un organismo inútil, es solo de boquilla, es solo de ficción. Entonces, gobiernos de ficción, mis amigos, para gobiernos de ficción tenemos el de Maduro. ¿Qué más irresponsable eh, figuración de un ser absolutamente inútil a la cabeza de la presidencia que el propio Maduro. Bueno, sí, solamente comparable a Guaidó. Pero aquel puede mandarte a poner preso todavía. Este ni siquiera puede liberarte. Entonces, como que uno tiene más realidad que el otro. Esa ha sido la cuenta que sacó el inefable señor Garrido, gobernador de Marina, este, después de la derrota de la familia Chávez derrota propinada por el propio Maduro, que le convino dejar al garete ese estado de sus ahora adversarios políticos y entonces ponen a ganar al señor Garrido. Y bien, Garrido sí entendió rapidito a dónde había que irse. Había que irse a quien le pueda dar los reales para medio pagar los empleados que tengan en esa gobernación. ¿Cuánto, ¿Cuántos craps le van a tocar a Garrido? No se sabe. ¿Cuántos policías le pueden sostener para medio cuidar allí las propiedades de los chavistas, que es lo que queda en Marina? Ese secreto lo conoce el tal, ¿cómo se llama? Garrido, porque de ser un militante gregio de la MUD, de la localidad, Comuniente Directivo ADECO, del, del AD de, ¿cómo se llama? De Ramos Ayú, Ayú, se fue, pero carajo, apenas lo mandó a... Apenas lo proclamaron, a ir a rendir cuentas a Maduro, su presidente. Y dice él, además, una cosa que es cierta: es que este es de verdad, no es una ficción completa como el de el, de, el, el interinato de Guaidó. Pues le participo al señor Garrido que los dos son absolutamente fantasmales, porque la plata que te va a dar Maduro, no sé con, no sé con qué. Eh, recursos te va a dar o te va a negar porque la plata de Maduro son cuatro rochas que te van a dar y te van a decir que te entiendas tú con los barineses si sí, te pueden dar una parte del IVA quizás, un IVA, IVA de qué si no hay mercado real si no hay cobro real de impuestos, ahí lo que hay son matracas de todos lados y gente que se apropia de los impuestos de los distintos tráficos que puedan quedar en Marina, de las vacunas de la FARC que es la que sí funciona como impuesto, o las vacunas del LN, o las vacunas de la eh, Fuerza Bolivariana, Liberación, otra guerrilla que hicieron reaparecer otra vez, o de las disidencias de la FARC, que también cobran vacunas. Ahí los que faltan por ahora en Barinas son los del Gizbulá, que ellos cobran más bien hacia oriente. Y por supuesto, están los vacunadores de oficio de las Fuerzas Armadas Venezolanas que sus atribuciones tendrán para pasearse todavía en las distintas alcabalas y hacerle pagar cuotas a todo el que pase por esa alcabala. Cuando no es una cuota económica, es una cuota de atropellos que no les permite a, a olvidarse de que existen como fuerza represiva de ese Estado eh, miserable de los chavistas maduristas Amigos, la capa cortical aún subsiste tenuemente, como delegación de las distintas fuerzas ocupantes del territorio. Pero existe una capa cortical de protección de los habitantes. En, por ejemplo, Petare, medio millón de habitantes bajo el control de Yulexi. Si hay un estado en formación en Venezuela, es el de Yulexi, que tiene una burocracia, que administra, que controla el comercio, que hace pagar vacunas a los comerciantes de la localidad, que paga protección, que parece que pelea con tontos delincuentes y mantiene cierto orden en la PEA. Y sobre todo el señor Lulexi se, se ha conformado pues como una dirección real de la sociedad venezolana. Un día de esto hace los matrimonios y hace los bautizos por delegación de algún párramo que se subordine a Willexis y tendríamos entonces ya el mini estado y el Willexis en, en Venezuela. O lo del Coqui, de la zona de la Cota 905. O el tren de Aragua se nos pone ambicioso y administra todos sus territorios del centro del país. A competir con la Farc, que domina Carabobo hace rato. O el narcotráfico presidido por el gobernador del estado, el Drácula, bendito este, que es el motivo de burla mundial de haber puesto al estado Carabobo, donde nació Venezuela, como decía la en donde el territorio de lo posible. Ahora es el territorio del AMPA más degenerada de Venezuela, el AMPA de la droga, del afar dominando Puerto Cabello y compartiendo ese dominio con el señor gobernador del Estado, el caco este, miserable, que domina la burocracia caraboveña. Mis amigos, estamos en una hora de ocaso del país. El ocaso del Estado supone que pensemos rápidamente en las próximas semanas y meses con qué sustituimos ese estado. Y es allí entonces donde habrá que detenerse a pensar. Este, Rosaura Castro dice que en Marina hay bastante dinero. Y dice, no hables tantas tonterías, dice Pedro Liceño. Caramba, ¿estos personajes dónde salieron? Los auras. Dios está más pelado que Rodríguez Chivo. Hay que estar opinando lo que quieran. Vamos a hacer una cosa, chicos. Yo Ese bendito chat, yo creo que es un entretenimiento para, para gente sin oficio. Hay gente de buena fe que viene y dice cosas. Pero, ¿qué es esto? Una conversación ajena a lo que yo estoy diciendo. ¿De qué se trata? ¿De lucirse cada quien con algo... Que sea distinto a las cosas que uno dice, pero bueno, monté en su propio conversatorio. Dios mío, qué lucha esta. Vamos este, a ver qué dice por allí la, la amiga Johanna, que está, se supone, viendo este revocatorio, este, este, ¿cómo se llama? Conversatorio paralelo que hay aquí. Este, la vida de burro no es negociable, debe ser ejecutado, dice Omiser. ¿Y quién es Omnicer que da sentencia de muerte? El revocatorio es un parapeto, dice Antonio Sanzá, que podría servir ante la, partida, ante la determinación de acabar con ese gobierno para negociar la vida de Maduro. El resto no tiene sentido. Ah, bueno, opiden que el revocatorio puede tener sentido. Guaidó está más pelado que los dirigidos. Los griegos no les conviene hacer revuelta contra Venezuela, dice Rosaura. Caramba, ¿cómo lo averiguó Rosaura? Se ve que tiene una alta vara en el Departamento de Estado. Maduro se va pronto, dice Rosaura Caramba, ¿qué dice la suya que sabe todas esas cosas? Este, aquí no hay... ¿Se dice que terminó secuestro el B, Dice Rosaura. Pero que activa la señora Rosaura. Tiene como 30 opiniones. Hay 50 opiniones y 30 son de ella. Este... ¿Y por qué Rosaura no hace un, un, un conversatorio propio? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hacer algo. Chica. Yo no sé si esta cosa debe estar aquí. Este, porque yo no puedo estar atendiendo esta cosa que llaman el chat. Mis amigos, en la llamada capa cortical del Estado eh, se supone debe corresponder en cada etapa histórica a los intereses que expresa el Estado venezolano o cualquier Estado, la capa cortical del Estado es lo que defiende ese Estado y la diplomacia es parte de lo que defiende ese Estado, de lo que lo protege o desarrolla, impulsa los intereses de ese Estado en el conjunto de las naciones. En la capa cortical se supone está entonces lo más sensible de la comprensión de la geopolítica, es decir, de nuestra ubicación en la diplomacia internacional, para ver a partir de esos estudios de la geopolítica cómo nos ubicamos respecto a otros estados que compiten por nuestros intereses, que compiten por el favor de nuestros intereses o que están contra los intereses de los venezolanos. Por ahora solo hay un concierto mundial de enemigos de Venezuela que se concertan para afectarnos, a saber, la burocracia cubana chula, la delincuente burocracia nicaragüense tan más chula que la cubana, la burocracia rusa con sus intereses de meterse aquí de metiches en el área del Caribe Auxiliada también por la cubana para ver cómo afecta los intereses de los norteamericanos a quien suponen dueño del patio, pero dueño del patio a echar o a afectar. Esa es la visión rusa de esto. Una lamentable imaginación del señor Putin o de su diplomático que creen que a los venezolanos nos puede agradar que su situación de proveedor de armas y de deudor de Venezuela a esa cuantiosísima volumen de divisas que le debemos por habernos mandado la chatarra militar rusa desde los tiempos de Chávez, el señor Putin estima que tiene derecho pues, a usar Venezuela como eh, contrapartida de las, de, las, de las incursiones que hagan los norteamericanos y la OTAN cerca de su territorio. Bueno, eso es algo que habrá que discutir con el señor, con el señor Putin. Esto es algo que habrá que discutir en algún momento con el señor Putin. ¿Por qué nosotros somos una moneda intercambiable para él de la diplomacia mundial donde podemos ser seriamente afectados porque Estados Unidos lo acorrale por allá en Ucrania o en Europa Oriental o en Tajikistán, que es la última la intervención a rusa. rusas. Y ha llegado el momento entonces de definirnos respecto a esto. Nosotros estamos absolutamente en contra de que nuestro país sea moneda de intercambio de la diplomacia imperial. El día que nosotros dirijamos este Estado de Venezuela hay que primero deslastrarlo de todas estas tutelas. Nosotros podemos establecer relaciones soberanas con todos los países y modelos políticos que inventen en el mundo. No andamos alineándonos, pero para poder no alinearse se necesita estar desalineado. Entonces todo lo que son alineamientos automáticos con Rusia, China, Cuba, Nicaragua, etcétera, hay que sacarlos de aquí sí o sí. Para que no vuelvan, ¿no? Podemos tener relaciones normales siempre y cuando no nos contabilicen como un territorio bajo tutela de Moscú, de China o de Cuba, o de Nicaragua, no sé qué otro bicharraco ande por ahí pensando que podemos ser territorio de alguien. La geopolítica, mis amigos, determina entonces la visión con la que los Estados, cada cual, se defiende o colabora con los que se parecen a ellos. En el caso nuestro, ¿en qué nos parecemos nosotros a la diplomacia cubana? Bueno, solo en despropósitos emanados de la cabeza de Chávez que nos hicieron coincidir con la diplomacia cubana en todos los aspectos. Alineado, pero como, una, como un perro fiel de la diplomacia cubana. Antes teníamos relaciones con Cuba, las inventó el señor Caldera de que era madura la situación de por allá de los años 70 creo porque creo que la restitución de esas relaciones diplomáticas viene del primer gobierno de Caldera y si no fue así por lo menos él pactó con los cubanos que dejaría quieto a los a los a aquellos que vinieron en la en la cómo se llama en la invasión de Machurucuto no sé si Caldera o Luis Herrera no importa. Este, cualquiera haya sido, significó que esa parte, miren ustedes si eran importantes esos guerrilleros que trajo eh, el MIR para Venezuela, bajo las órdenes de Fidel Castro en esa época, estoy hablando del año 1966-67, que los años que estuvieron presos eran años que les guardaban, que les guardaban sus títulos de ascensos militares. Y mira si era importante que el señor Ochoa terminó, si bien terminó fusilado, antes de ser fusilado fue el comandante Ochoa, héroe de guerra y director de los movimientos de las tropas cubanas en Angola y en varios países de África. Ese señor Ochoa era el más alto militar de más alto rango hasta que, ¿cómo se llama? Fidel lo vio con ojeriza y ráspemelo. Ráspermelo para no tener que estarme cuidando de él. Bueno, esa diplomacia cubana en Venezuela tiene entonces un progresivo incremento bajo los gobiernos de Caldera, este, primero y segundo, y bajo el gobierno de Luis Herrera y de Carlos Andrés Pérez, gran amigo de la diplomacia castrista, que bueno, hizo de, de esta tierra una, una nación normal en su diplomacia pero no esta diplomacia anormal de obediencia perruna en que la convirtió Chávez al adscribirse totalmente a la política del castrismo a nivel internacional. Y derivada de esa misma línea de acción, las relaciones con, las relaciones con Rusia, que ya datan desde el primer gobierno de Caldera este, y que eran relaciones normales de no injerencia, se transformaron con Chávez en la de un Estado cliente y un Estado que es cada vez más regularmente invocado como una especie de protección extracontinental, hasta llegar a la vergüenza de este piazo loco maduro que no puede pasar una sola noche sin pensar en el sueño húmedo de que Putin venga a rescatarlo de la, del tentáculo norteamericano en la diplomacia regional. Mira, Piazoloco Maduro, bien de equivocado equivocados estarían los rusos si van a venir a salvar tu putrido gobierno de delincuentes para ir que defenderse de los tentáculos yanquis. Esa es una balandonada, chicos, es una exageración de Putin. Es una, es una gana de vaina a nombre de la tutela que tiene o que tú le has brindado a nivel mundial sobre que Rusia sí tendría que ver con nuestra defensa nacional, ¿sí? Así que tú determinas que nosotros seríamos un peón ruso de defensa de los intereses rusos. Hey, yo no estoy prejuzgando si son legítimos o no las posiciones de Putin de defenderse de la penetración cada vez mayor de los territorios bajo control de la OTAN que quieren salvaguardar la estricta frontera rusa de esa presión directa militar de la OTAN y que, según Putin, la penetración en la propia Ucrania, donde hay territorios incluso bajo control de fuerzas armadas rusas, Ucrania me refiero, este, no por la provincia, por la península de, de ya ocupada del Mar Negro, sino del propio territorio de la península ucraniana, de la, perdón, del territorio de la República Ucraniana, este, donde la zona del llamado Donbass es zona de habla rusa y de intereses étnicos, incluso es un tercio de, de Ucrania bajo eh, influencia directa rusa. Pues Estados Unidos quiere llevar la OTAN a, a Ucrania por pedido del, de, del gobierno de Ucrania antirruso y quiere convertir a Rusia en parte de las fricciones permanentes del bloque exsoviético, del bloque ruso contra el bloque occidental capitalista. No, capitalistas son todos ahora. Ya no hay esa división. El bloque diplomático del imperio ruso y el bloque diplomático de los imperios afines de la OTAN a Estados Unidos. Y entonces, Maduro quiere meternos en ese lío. Ahora habría que ser parte entonces de los intereses rusos que se defenderían de Estados Unidos metiendo sus narices, Rusia, en los intereses de Venezuela. Carajo, qué cálculo están... Complicado es, es este del señor Maduro y él que hace propaganda. Yo no sé si, se, si lo creerá o no, pero vive haciendo la propaganda. Que viene a los rusos y van a ver que con Putin no se pueden meter. Es el, llamando al, al hermano grandote, pues se supone para que le pegue al, al, al carajito que vino a, a darle un pescozón a, que viene a darle un pescozón a Maduro. Mira, Maduro, la política internacional. internacional es un poco más complicado eso. ¿eh? Por, una, por un llamado parecido, y siendo Rusia un país comunista, se le ocurrió al señor Khrushchev este, traer una misilería atómica y, y pretender instalarla a 90 a ciento y pico kilómetros de la Florida, en territorio cubano. Y eso llevó a la cuarentena de la llamada crisis de los misiles, que puso al borde de una hecatombe nuclear al mundo entero. Este dirá Maduro yo voy a hacer la que hizo Cuba con los misiles rusos voy a pedir ese auxilio ah, es que tú crees que la vaina funciona si tú llamas, vienen los rusos y te colocan los misiles y además que sean atómicos, pide por favor para entonces provocar una segunda una segunda crisis de los misiles en el Caribe y qué ganarías, algo que ha ganado Castro. el pacto ruso norteamericano data de septiembre-octubre de noviembre de 1962 que consistió en la promesa norteamericana de no invadir Cuba a cambio de la retirada de los misiles por debajo de Bajacuera se pactó también que se desmontaban los misiles norteamericanos en Turquía bueno qué aspira el señor Maduro para tratarlo respetuosamente por un minuto a que Rusia sea un paraguas nuclear de tu gobierno convertido en intocable por un pacto final después de ese roce diplomático y que lleve entonces a que Venezuela se convierta en un inexpugnable territorio del comunismo cubano y de la rochela estalumpen que tú has montado antes a nombre del socialismo con Chávez y ahora a nombre de la boliburguesía y de los bolichicos que son tus asociados en esta nueva etapa del socialismo venezolano, con 90% de hambre y 74% de miseria atroz, según la Universidad Católica. De los curas jesuitas esto, que siempre te han defendido por la vía de la mut, porque son los protectores de ese liderazgo de Borges, de Caprilito, de Leopoldito, y han tratado a saber de qué nos reservan los señores directores del papado negro de la en Venezuela, los curas jesuitas, esto, eh, que nos reservarán para acuñarnos a Tarragán, un nuevo liderazgo de esos que han, han fabricado en la Universidad Católica durante todos estos años. Bueno, no es verdad que puedas tener chance, Maduro, de que la Unión Soviética, que ya no existe, sea por la vía rusa, que sí existe, como imperio se animen los rusos a colocar armamento estratégico en Venezuela para defenderse de lo que los yanquis hagan allá. Eso está un poco traído por las mechas, ese cálculo de la diplomacia madurista. Ay, Dios mío, este pobre loco como que Chávez lo enredó más de la cuenta en las prédicas esas que hacía. Mira. ¿Tú hubieras podido tener el enorme chance, bajo tu gobierno todavía, de no hacer lo que hicieron con el fondo chino desde la época de Chávez? Porque los vicios empezaron con Chávez, porque Ramírez era el jefe del fondo chino, bajo Chávez. ¿Qué hicieron con el fondo chino? Se robaron esa vaina. O sea, no hicieron lo que hicieron muchos países africanos, lo que están haciendo incluso países de América hispánica, que es que los fondos chinos, son usados para equipar el país, para meterle grandes aeropuertos, puertos, para meterle incluso líneas de metro, para meterles líneas de ferrocarriles. Es decir, lo, que, lo que hay en África por asistencia a China y lo que hay en América, bueno, son divisas, directamente divisas que ellos pueden, quizás Brasil las canjea, me imagino, por bienes que no tiene China y China eh, se los da los dólares, porque le compra toda la soya que puedan imaginarse producir. Ya está comprada por China. Bien, eso es un trato distinto al que hicieron ustedes. Ustedes que iban a pagar con petróleo y prefirieron arruinar PDVSA pre antes de pagar. Es más, siguen pagando los pocos que pagan de ese fondo chino, pero ¿dónde están los resultados del fondo chino? No echan los dólares del fondo chino. Se los cogieron. Todos, todos. Y entonces mira la oportunidad perdida. No hay manera de recuperar lo que fue la plata del fondo chino y las obras del fondo chino no existen. No existe. Resultado, es todo lo que pasó por las manos de Chávez y por las manos de Maduro. Se convirtió en auxilio indirecto a Cuba, en fortalecimiento de la narcomafia que dominan el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro se convirtió en la regaladera de real para los bolichicos y para la boliburguesía. Y ahí sí es verdad que no hay hueso sano. Eso nos lleva a una nueva situación histórica. ¿Qué hacemos con la propiedad privada en Venezuela? ¿Será verdad que es privada? Si es de los chavistas, si sí es respetada. Si es de los que antes eran usufructuarios, también es respetada. Es respetada siempre y cuando sean socios del gobierno. Si no, te vainas. Entonces es un concepto un poco curioso de convivencia con el chavismo. Si eres mi aliado, madurismo quiero decir, si eres mi aliado puedes seguir siendo un próspero capitalista y yo veo para otro lado en la ilegalidad de tu finanza o en el origen de tu fortuna. ¿Verdad que sí, Gorrín? ¿De dónde viene la fortuna, Gorrín? ¿De dónde viene que correrse a un gran magnate de los medios impresos y televisivos? Caramba. La primera intentona que se hizo desde un gran millonario chavista, como era el, el canario aquel de Banco Canarias, se me olvidó el nombre. Este Bueno, él quiso comprar el tercer por 700 millones. Y Chávez de golpe ve la cosa... Y empieza a preguntar, ya va, ¿y cómo es que hay alguien que tenga 700 millones para invertir en una compra de una, de una señal de, de, de Digitec sí, en ese momento? Bueno, chico, este, se anuló aquella compra. Vamos a ver si aquí dicen el nombre. Me da la impresión. No, el, el, el chat sigue en sus propias leyes, su propia, con su propia dinámica. ¿no? Bueno, la, la oportunidad para hacerse dueño de grandes medios y de televisoras y de cadenas periodísticas, eso llegó con Maduro, propiamente dicho. Allí sí. Pero hay una parte con Chávez y otra parte gruesa con Maduro. Entonces tenemos Globovisión bajo control de Maduro, este, el Nacional bajo control de Maduro, el Universal bajo control de Maduro, la Cadena Capilla bajo control de Maduro. Algunas de ellas vienen de la época de Chávez. Es decir, esa obsesión por el control de la opinión pública viene del socialismo chavista. Y han logrado el éxito de que, bueno, no hay nada que pueda competirle con la posición oficial del gobierno de Venezuela. ¿Eso qué es? Ese control exhaustivo, penetrante, este, digamos, punzante, absolutamente eh, eh, cubriendo todos los intercicios de los medios de comunicación. Esa obsesión viene de los cubanos, de los, de los sandinistas. Viene de la voluntad del Estado totalitario. Me imagino que también se inspira de los chinos este, donde nadie respira sin el Partido Comunista, y le vendrá, ah, si no es de los chinos, viene de los, de los las iraníes. Todo, Ustedes no se han fiado que todo lo que le gusta a Maduro es totalitarismo de otras naciones, pero ahora entonces quiere meternos a los venezolanos en la órbita estrictamente rusa en materia de, eh, digamos, control de la república por una especie de armamento especial que protegería a Venezuela contra la presión militar norteamericana. Mire, mis amigos, esto lo va a enredar Maduro, que quizás lo que quiere, a lo mejor es que le dejen ir, porque o esa la cilia todos los días le, le sopla la oreja, ya está bueno, Maduro, vámonos. ¿Cómo, cómo que lo llame ella? Este. Caramba. Eso, no, no, lo pude, no lo pude oír. Bien, pero pues ella le tiene unos sobrenombres especiales a su madurito. Nicolacito, vámonos de aquí. La Silvia quiere gozar sus reality La última que le sedujo fue Turquía. Vámonos a Turquía. Ella quiere irse. A lo mejor prefiere como patadoc aquel siniestro presidente haitiano que tuvo la protección de Mónaco, donde uno compra, uno compra, digamos, la protección del Estado eh, de Mónaco, de la monarquía de, corrupta esa de Mónaco. Este, puede también irse a un país de árabe. Eh, Arabia Saudita protegió durante 10, 20 años a Idi Amin, el más siniestro de los africanos. Bueno, ¿por qué no entonces, Maduro? ¿Por qué no buscar protección en alguna de esas siniestras fuerzas? Y el, el, el, ¿Cómo se llama? Y te doy el dato. Tu asilo te lo puede conseguir el Hezbollah, o cualquiera de estas fuerzas con las que las monarquías del Golfo pueden tentarse a tener una relación, digamos, mutuamente provechosa, podrían obtenerte el asilo allá. A lo mejor Siria no se acostumbra a esas cosas. Por eso es que hay que llevar a verlo y tal. No, no, a ella quizás le gusta más Turquía, que todavía no está totalmente islamizada. Porque a Cuba no le gusta ir. En Cuba es muy ladilla, muy fastidioso. Ahí no se puede disfrutar. Me dicen que la familia Chávez vive acá en, en Florida, en Fort Lauderdale. Bueno, a lo mejor te aceptan aquí los Yankees Total, este, esta, esta Miami es la tierra de todos. La tierra de todos. Aquí viven bolichicos y boliburgueses desde hace años. Persiguen a uno, pero dejan circular a 90 más. El patio de aviones privado en, en, en Fort Lauderdale era impresionante impresionante, estamos hablando de una enorme flota de bolichicos y boliburgueses aquí en Miami, entonces quizás, o oh, Madrid, que es el último destino adorado pues, por los eh, socialistas y socialdemócratas enriquecidos que les gusta, les gusta España, allá han ido a parar algunos ya, allá se fue la fiscal, allá puedes juntarte con tu exfiscal eh, o oh, con Bicharracos de toda peste de América Latina van a España, donde son recibidos siempre y cuando lleves mucho real, por supuesto. Y bien, esto pertenece a discusiones atinentes a la llamada capa cortical del Estado. La capa cortical es la visión geopolítica. Y aquí aspiramos nosotros a un Estado realmente independiente, un Estado que no esté bajo la sombra de ninguna gran potencia. Y si se alinean las potencias para echarse plomo, jugamos neutro. Pues nosotros no podemos irnos a ninguna lucha bélica o belicista a ninguna potencia. Nosotros no queremos alineamiento. La República de Venezuela con la que soñamos es una república que pueda obtener de China la plata que le mandó a Chávez por un trato comercial absolutamente correcto de intercambio comercial o industrias para ser instaladas en Venezuela. Con, digamos, el financiamiento chino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son la nueva potencia capitalista de la, de la, de la, del segundo eh, diseño de este mismo siglo. Eh, antes del fin de esta, de esta década, China ya será primera potencia en muchas cosas. Capitalista. Si no tienen condicionantes políticos, porque entiendo que China no le puso ningún condicionante Político a, Estado, a, perdón, a, a, a Maduro. China tenía enormes inversiones también en los Estados Unidos o control por la vía de grandes paquetes de acciones en la bolsa de Nueva York. China no es un país de economía comunista. China es un país de economía capitalista, ultracapitalista y dirección política del Partido Comunista Totalitario Chino. Eso sí es absolutamente demostrable. Bueno, nosotros queremos los capitales chinos, no queremos el control del Partido Comunista. Bien, entonces, a lo mejor se puede hacer trato. En Argentina, Brasil, Perú, eh, ¿cómo se llama? Colombia, Ecuador, los chinos están metidos en todos esos países. No están como en África, donde, donde sí hicieron muchas obras de infraestructura, pero donde... No se sabe cuál es el nivel de de lealtades que exige China para esas cosas. En Venezuela ni siquiera pudimos verla, pues se la robaron todas. Eh, la lealtad a Rusia. ¿Por qué no hacemos negocio con los rusos? Es difícil hacerlo porque ellos solo hacen vender lo que nosotros también vendemos, petróleo, hierro y, ¿cómo se llama? y, y otros minerales. Bien, pero a lo mejor hay oportunidad de entenderse con el capitalismo ruso que ya no es comunista. El Estado no es comunista son los intereses del imperio ruso. Ajá. Es un imperio distinto al chino, donde el peligro de penetración política es mayor, el de China, que en Rusia. La penetración iraní es mortal, porque es la penetración del clero chiita ese que aspira a convertir Venezuela y la ha convertido en una plataforma de espionaje hacia toda América y de penetración de su idea del fundamentalismo es una, es una potencia que se auxilia con agentes tan baratos como Maduro para su propaganda eh, contra los norteamericanos y como eh, baluarte después de, del islamismo radical más enfermizo. Amigos, la diferencia entre el imperio ruso actual y la Unión Soviética es que no exporta comunismo. Porque Rusia, ni siquiera cuando era la Unión Soviética tenía la naturaleza de un imperio depredador, ¿no? Ellos se aliaron con quien quiso aliarse voluntariamente, se dice, después de haber ocupado militarmente esos países por un desalojo de las fuerzas nazis. Una vez que desalojaron a los nazis, ahí no hubo derecho a pataleo. Entonces hicieron su imperio basándose en todas esas repúblicas a las que sí sojuzgaron. juzgaron. Pero eso se acabó. La Unión Soviética estalló, mis amigos, en 1991 y lo que queda entonces, lo actual, son países libremente asociados a Rusia como imperio, pero no bajo las tutelas que implicaron la, la sujeción al antiguo imperio soviético. No hay similitud de Rusia actual con eh, Irán. Irán es otra cosa. Irán es un estado totalitario que aspira a tener clientes en América para ver cómo se vale de estos países para echarle vaina a los Estados Unidos. Es una diplomacia beligerante, beligerante. Es decir, quiere que entremos en conflicto con los norteamericanos o agenciarles a ellos para que difundan las ideas que les son propias en esa en esa colectividad del chiismo militante. Bueno, la diferencia entonces con China es importante porque ni siquiera tiene, si no tiene el Estado totalitario beligerante en la cuestión económica, sí lo tiene al parecer en la visión ideológica. Pero al parecer no hay todavía de parte de China la voluntad de andar invadiendo países, echando vainas en todas partes. Rusia tiene compromiso del antiguo imperio soviético y ello es lo que usan ahora para defender sus república de potencia terrestre, de república imperial terrestre, como es Rusia actual, que busca proteger su frontera con esa comunidad de naciones que libremente se asociaron al reventarse la Unión Soviética y que son parte de la comunidad de naciones esta independiente, que tienen un pacto de asistencia eh, militar común. bien. Amigos, nosotros vamos a una nueva etapa del Estado venezolano. Estos temas hay que seguirlos discutiendo. Una diplomacia independiente, una diplomacia que puede y debe asociarse a potencias económicas de gran envergadura, porque nos interesa todavía, más que nunca, una industrialización de nuestra base, de nuestra capa basal del Estado venezolano. Necesitamos reemplear nuestra población en producción, valga la, la redundancia, en producción realmente productiva, en tareas de producción que signifiquen, bueno, que la gente vuelva a tener un ingreso absolutamente legítimo y no un ingreso de asistidos allí por una repartiera de dádivas de un Estado que ya no podrá tener la prosperidad que tuvo en el pasado como potencia de petróleo a 100 dólares, porque esa vaina se la tragaron los chavistas y sus socios bolichicos y boliburgueses a través de las comisiones, de los cadibis, etcétera y de todo el reparto desigual, que significó nada más y nada menos que el despilfarro de 1.350.000 millones de dólares, de los cuales por lo menos 700.000 millones están en los bolsillos privados de bolichicos y boliburgueses, de burócratas chavistas y de burócratas de la MUD que se han hecho muy duchos en esto de... Hacer una repartición muy, muy especial. La riqueza para ellos y la pobreza para cuatro quintas partes de los venezolanos. Carajo, qué milagro han logrado en estos 22 años. Amigos, tenemos 7 millones de habitantes menos. Este, tenemos una distribución de la riqueza mucho más regresiva que la que consiguió el chavismo cuando llega al poder. Tenemos una desigualdad social como nunca antes, quizás en la colonia, en la llamada época colonial, que era el dominio de la España imperial, eh, bien, pero ni siquiera allí, porque había una prosperidad agrícola y ganadera importante, había un, unos equilibrios sociales, que bueno, sí, en los cuales eran beneficiarios de alta, de alta gama los famosos blancos criollos y los blancos peninsulares, a los blancos que no les gustaba que los blancos peninsulares comieran igual que ellos. Entonces se pusieron de acuerdo para echarlos de su propia nación. Por eso los españoles cuando le reclaman eh, a los españoles cuando le reclaman el imperio español. que les decía ya vamos un tico Tú te estás refiriendo a la explotación que hicieron tus abuelos porque los nuestros siguen viviendo aquí. Y efectivamente los abuelos de la generación de los libertadores. Eran españoles. Ellos ya eran criollos. Pero son los blancos criollos los que buscan re, reconstruir masivamente el esclavismo. Son los blancos criollos los grandes terratenientes. Son los blancos criollos los que sacan a los españoles para convertirse en casi en la única clase exclusiva de propietarios. Ajá. ¿Y qué se heredó de esa independencia? Nada. La ficción de esa independencia para que ahora la use Maduro para pactarla con Putin. ¿De qué sirve esa independencia? Nosotros nos podría servir mucho, siempre y cuando esa independencia nos permita equilibrar nuestros ingresos a partir de la venta de productos a quien queramos y de la importación de maquinarias y equipos para fortalecer la economía nacional de quien optemos por hacerlo nuestro socio privilegiado. Me da la impresión de que nuestro socio privilegiado volverá a ser los llamados países capitalistas de Occidente. Pero como esto está cambiando tanto, vaya usted a saber si los Estados Unidos se echa a perder de tal manera que ya uno no logre saber la diferencia entre Estados Unidos y cualquier potencia de voluntad rapaz, como lo es este Rusia, China o los que quieran o el propio Irán. Porque ya tuvimos esa experiencia por la vía de Cuba. El saqueo sin ninguna costaprestación. Pero, ¿qué es este negocio que hizo el chavismo? Echamos los yanquis, muy bien. Echamos los europeos. Echamos los, los rusos, quietos ahí. Los chinos, quietos ahí. Los chinos para robarlos. Entonces saqueamos el fondo chino. Los rusos para que nos armen hasta los dientes. Cosa más inútil que hay. No la veo. Pero sí nos interesó entonces. Vengan cubanos. cubano acogés a este país. Hasta los registros de propiedad, Dios mío, le dieron a los cubanos los centales azucareros y sobre todo la cuota petrolera que no le ha fallado y sobre todo el parasitismo extremo de esa burocracia rapaz y maldita que ha hecho de Venezuela este degredo, este despilfarro de las oportunidades de crecimiento y desarrollo que todas fueron absolutamente frustradas por la voracidad de esa clase de miserable de la, de la burocracia totalitaria cubana y sus aliados venezolanos de bolichicos y boliburgueses y sus aliados políticos de los maduristas y de los chavistas felizmente en guerra porque parece que la que viene es la de agarrar palco del de madurismo contra el chavismo y entonces habrá que discutir qué es lo que hay en cada uno de esos sectores, qué intereses representa para entrar a juzgar tácticamente si convendría o no, me da la impresión que no la alianza, la alianza táctica con el sector que se opone que parece que es el chavismo original. El chavismo de los Chávez. Ustedes no sabemos ¿no? si la familia Chávez con sus eh, digamos patrones y matronas mudadas para Estados Unidos a lo mejor les ha entrado alguna lucidez o la nena, la nena privilegiada que tiene la fortuna más grande del mundo, que está en choque directo con Silvia y con Maduro desde que se negaron a abandonar la casa la casona, la muerte del padre, esa niña que quiere ser candidata aparece contra Maduro, vaya usted a saber qué es lo que andan planeando estos chavistas Bien, ya veremos mis amigos. Esa es una historia que podemos darnos el lujo de dejarla para indagar más personas que viven en los intríngulos de esto. Pasó en Marina que fue un ajuste de cuenta con la familia Chávez. Los echaron de Marina. Y los grandes, eh, digamos, damnificados y que es la familia Chávez y es todo el sector de, de Ramírez. Y entonces Ramírez estaría a la cabeza de un poder enorme para financiar la recomposición del chavismo político y la, y la exigencia del revocatorio. Ese pleito nos interesa, nos interesa. Porque si se dividen, entonces hay chance que se vengan abajo los dos. Y los repúblicos tendremos oportunidad siempre y cuando sigamos distinguidos y muy distantes de esta plaga de la oposición que constituyen estos liderazgos rapaces del tal Borges, el Caprilito, el Leopoldito, el Henry Ramos, toda esa peste bubónica de la oposición venezolana. Vamos a ver si nos entendemos. Y por supuesto, el Guaidó, que es el títere de los intereses cambiantes de toda esta burocracia millonaria de la MUD. Bueno, que sepan que nosotros también les adversamos a ellos. Esto por hoy, mis amigos. Espero difundan, me ayuden a difundir estos videos eh, por las distintas redes sociales. Ya aparece desde este momento en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y les agradezco. Este, la amiga Johanna se ocupará de ponerme aunque sea en dos pedazos en Instagram. Y entonces, oportunidades para oír agendas políticas distintas como la nuestra, de esta peste de la oposición. Eh, acomodada al chavismo y, y al madurismo, oportunidades tendrán a través de nuestros distintos voceros que están cada vez más acercándose a los repúblicos como corriente absolutamente libertaria, como corriente de las nuevas propuestas, como corriente liberal y al mismo tiempo conservadora, porque es la síntesis de las mejores ideas que podemos conseguir en la discusión entre repúblicos a nivel mundial y que nosotros queremos representar en Venezuela. De la mejor buena fe y sin ningún exclusivismo. Hasta muy pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi. Hasta la próxima oportunidad.